En las últimas horas se ha desatado tremendo escándalo por la publicación de el Pulitzer Simon Hearst en donde, en donde da información que involucra presuntamente al gobierno de Joe Biden de que estuviera involucrado en la explosión del gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico. De ser cierta esta información, Rusia prepararía represalias contra el gobierno de Joe Biden. who was the driving force behind the war in Ukraine, helped start the war in Ukraine. In January, he threatened to blow up the Nord Stream pipelines so that Russia couldn't send gas to Europe. Remember this? I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Estados Unidos revela que otro objeto volador no identificado en la frontera con Canadá y Estados Unidos fue derribado por el Pentágono y no descarta que sea de origen extraterrestre. China y también Rusia han aumentado las actividades de vigilancia e inteligencia contra los aliados de la OTAN en muchas plataformas diferentes. Lo vemos en el espacio cibernético, lo vemos mediante satélites y con globos. Esto resalta la importancia de nuestra vigilancia de una mayor presencia nuestra y también de que mejoremos y aumentemos la forma en que compartimos la inteligencia y cómo monitoreamos y protegemos nuestro espacio aéreo. Contrataca al gobierno de Joe Biden en las últimas horas, el portavoz del gobierno de Xi Jinping, estamos hablando de Wang Wenbin, Bin le ha dicho a Estados Unidos que en los últimos meses más de 10 globos de Estados también irrumpieron en el territorio, en el cielo del país del gigante asiático la información en breve es habitual que los globos estadounidenses entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países desde el año pasado globos del norte de gran altitud han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo de China más de 10 veces sin la aprobación de las autoridades chinas Estados Unidos debería primero reflexionar sobre sí mismo y cambiar de rumbo, en lugar de desprestigiar a otros e insinuar una confrontación. China le envió mensaje claro a Biden sobre su intención de detener el liderazgo mundial del gigante asiático en declaraciones en el discurso de la Unión y fue muy épica la respuesta por parte del gobierno de Xi Jinping. Llegar a la oficina, la historia era sobre cómo la República Popular China estaba aumentando el poder y América estaba fallando. Ya no. Dejamos claro y lo hice a mi manera personal en mis conversaciones, que han sido muchas, con el presidente Xi Jinping, que buscamos la competencia no el conflicto. Pero no me disculparé, porque estamos invirtiendo para fortalecer a Estados Unidos, invertir en innovación en Estados Unidos, que definirán el futuro que China pretende dominar. Invertir en alianzas y trabajar en... Con nuestros aliados para proteger las tecnologías avanzadas para que no sean usadas contra nosotros. Modernizar las fuerzas armadas para salvaguardar la estabilidad y disuadir la agresión. Hoy tenemos la posición más fuerte en décadas para competir con China o cualquier otra parte del mundo. Estados Unidos realiza ejercicios militares en el mar de China Meridional. Elon Musk le responde a Zelensky, Starlink no debe conducir a una tercera guerra mundial. Los detalles en breve. Tenemos mucha información en este video sobre este tema, los invito a que no se muevan porque vienen muchos datos interesantes con respecto a lo que han dicho en las últimas horas desde varios puntos de vista gubernamentales. Muchas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto informativo para este video. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Yeah. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, junto con el grupo de preparación anfibio Making Islands y la treceava unidad expedicionaria de Marines, efectuaron este sábado ejercicios militares en el mar de China Meridional, según un comunicado publicado en la página web de la séptima flota del país norteamericano con sede en Japón. En concreto, llevaron a cabo operaciones de fuerza de ataque expedicionaria, integradas en el mencionado mar que durante años ha sido fuerte constante de tensiones por ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas, por parte de China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia y Brunei, La región rica en recursos importantes en la vía internacional por la que transitan billones de dólares en tráfico marítimo cada año es con frecuencia escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por el norte. Las operaciones de la Fuerza de Ataque Expedicionaria de Nimitz refuerzan nuestras capacidades integradas de fuerza conjunta, declaró el contraalmirante Christopher Swinney, comandante del grupo de ataque del portaaviones. El capitán Tony Chávez, oficial al mando del MKI-ARG, declaró que los simulacros amplíen, en el compromiso de Washington con los aliados y socios de la región para proporcionar la presencia persistente. Asimismo detalló que las funciones figuran en la disuasión de adversarios potenciales a través del poder de combate visible y presente. Por su parte, Samuel Meyer, coronel oficial al mando de la 13 treceava misión, indicó que la sincronización de todas las funciones de la guerra de los barcos anfibios permiten la movilidad, la sostenibilidad y la flexibilidad para responder a las amenazas y crisis emergentes en cualquier lugar que se requiera. Las maniobras tienen lugar en un contexto de aumento de las tensiones entre el norte y China, tras la detección de los globos sobre el territorio estadounidense y el fortalecimiento de la cooperación militar de Washington con Filipinas. Y ahora, ¿quién podrá decirnos qué pasó si desde el gobierno demócrata dicen que las afirmaciones del periodista Pulitzer Simon Harris no tienen fundamento, que son fake, que carecen de autenticidad, incluso que han llegado a decir que son una tontería? Que lo sucedido en el gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico, en los tramos de esta empresa, propiedad de Rusia, que quisieron pulverizar las tuberías que llevaban el gas para Europa con una enorme explosión. ¿Y qué dice el periodista norteamericano que tiene todas las pruebas de lo que ha publicado literalmente para la visión de muchos opinólogos en la red? El Norte debería verificar esta información en donde se le indilga de este ataque contra la infraestructura eh, perteneciente a Rusia aunque desde el gabinete en Washington niegan la implicación en esta información de que hubieran sido buzos de la marina de Estados Unidos quienes estuvieran detrás de los sabotajes del Nord Stream 1 nos llama la atención este artículo donde un ex funcionario del ministerio de exteriores austriaco le pide al gobierno del norte que debe de dar las explicaciones oficiales y verídicas sobre lo que pasó verdaderamente sobre lo que hay detrás de lo que se ha dicho en el artículo de Simon Hartz, el Pulitzer norteamericano. Me voy a remitir en estos momentos a un artículo que ha publicado el medio chino muy prestigioso que se llama el Global Times, que refiere a uno de sus párrafos sobre lo comentado por el periodista occidental que esta información pudiera ser no infundada, sino que al contrario, al parecer aquí habría muchas cosas que se quieren esconder y es que aquí el meollo del asunto amigos es que desde las tuberías y el gasoducto Nord Stream 1 y que después llegó el 2 pues son eran muy importantes para el eh, asunto de la economía entre Europa y Rusia pero hablemos por ejemplo solo del Nord Stream 1 que es donde está la punta del iceberg la punta de Troya es que desde esta infraestructura se conectaba todo el andamiaje económico e intereses de Rusia con la zona europea y esto que era algo muy productivo para todos los países que se beneficiaban, se convirtió en pocas palabras en la talanquera para los intereses de Washington, pues obviamente el tío Sam se estaba quedando literalmente por fuera de la torta. Y en ese orden de ideas y conociéndose esta información, algunos analistas independientes han calificado el hecho por ahora, porque el país del norte niega las acusaciones, lo están calificando como un acto supremamente preocupante, inaceptable desde todo punto de vista y que debe ser considerado como un acto de terror contra la infraestructura civil de Rusia, infraestructura que ha sido vital para los rusos y para Europa en general y desde que ocurrieron estos sabotajes o estas explosiones han repercutido de forma seria en los precios del suministro a nivel global y por eso desde que se publicó el artículo del Pulitzer sobre los sabotajes, si tienen peso, si tienen las pruebas y debe de tenerla porque Samuel Simon Harris es uno de los periodistas íconos del norte y lo que se está esperando es que esto que tiene en el caldero informativo a Washington debería ser contestado por la administración demócrata, incluso la administración de Noruega, que es una de las que también es nombrada en el artículo junto a Dinamarca. Hace pocas horas la vocera de China Mao Ning lo dijo y le exigió a Biden que diera las explicaciones de lo que pasó sin vacilación y no poner a otros voceros a dilatar las cosas o a decir nunca fue, no fuimos nosotros, esto no tiene argumento, es una total calumnia, como ya lo relataron, que todo es un montaje y una exageración y desmienten al periodista que no tienen cómo fundamentar lo expuesto. Y sobre todo porque este comunicador ha sido en varias veces el protagonista en las denuncias de muchos casos anómalos en el país norteamericano. La ex ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Karen Nies, ha dicho que el norte es el que más ha ganado con los sabotajes al gasoducto Nord Stream 1. Refiriéndose a este tema dijo en un reportaje que todo lo que había escuchado de sus colegas era que en ese entonces el Nord Stream 2 que estaba en construcción nunca llegara a entrar en funcionamiento para Europa, porque esto derivaría en que la federación le podría vender de forma más barata los suministros de gas a Europa y cerraría más la puerta a los mercados para las pretensiones de los Estados Unidos a nivel comercial puede ser el gigante incluso por encima de Rusia y que vendería un poco más caro sus contratos, que es lo que ahora está pasando debido a las restricciones y sanciones impuestas a Rusia por el conflicto con Ucrania entre comillas, ¿no? Algunos países están en estos momentos teniendo que pagar el suministro del gas cuatro veces más caro y esto tiene afectada las economías de los aliados de Occidente y según la funcionaria austriaca, esta jugada nunca fue en beneficio de Europa, más si sí fue en beneficio de la economía de Biden y según lo ha declarado la exministra de Austria, es que todos los sospechosos en una habitación están presumiblemente involucrados y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia este fin de semana precisamente se ha pronunciado respecto a este tema según la vocera de la Cancillería, estamos hablando de María Zajarová a ella no le sorprende que Noruega le haya ayudado a los buzos de la Marina de Estados Unidos a colocar los explosivos bajo la infraestructura del gasoducto Nord Stream 1 tal como lo ha expuesto Simon Hearst, ya que según el pensamiento de Zaharová, Noruega no está en condiciones o no ha mostrado más bien interés en buscar a los verdaderos culpables de lo ocurrido. Y como ustedes recuerdan, Noruega no permite que Rusia realice sus propias pesquisas e investigaciones. Nunca dejaron esta posibilidad de que Rusia investigara todo lo relacionado a los hechos contra el Nord Stream 1. Más Lo único que se ha dicho por parte de Dinamarca, Noruega y algunos países cercanos es que sí, efectivamente habían señales de componentes explosivos cerca de donde ocurrieron los sabotajes y de no haber sido por el valiente Pulitzer nada de este escándalo se estuviera generando para presionar al norte y según Sajarova, tal parece que los culpables son aquellos interesados en que nadie encuentre nada y más bien se interesan en buscar la forma de ocultar los datos y las pruebas de lo que ocurrió en otro video ya dimos a conocer algunos videos o declaraciones de personajes políticos de Estados Unidos que en otros tiempos antes de las explosiones o antes de lo que ocurrió con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania pedían con acabar el Nord Stream, incluso las declaraciones de Biden sobre sus intenciones de eliminar esta infraestructura antes del inicio, como le dijimos, del conflicto con Ucrania, era lo que decía Biden en ese entonces, enfatizando que podían hacerle frente y acabar con el Nord Stream si Rusia invadía Ucrania se habla del Nord Stream 2 por todo el paquete de beneficios que recibiría la zona euro y que dejaba literalmente relegado al norte para el suministro de de licuado para los europeos, y esto era un paso muy mal. Primero para la economía de los occidentales, estamos hablando de las élites y segundo para la popularidad de Biden, para los intereses de Washington en Europa y por eso quiso deshacerse de esta opción para los europeos y ahora los de a pie son los que están pagando las consecuencias de los ímpetus y las ansias de una victoria comercial del norte ante Rusia a nivel europeo que le está pasando factura a los países aliados que no hacen nada al ver que su economía está fracturándose y aquí el que solo factura es el gobierno demócrata. Lo cierto es que nos imaginamos que vendrán días en los que el Pulitzer sacará más información. Lo cierto es que, señoras y señores, escuchen bien, el periodista de la Fox News, Tucker Carlson, hace la siguiente información relacionada con las declaraciones de algunos funcionarios de Occidente referente a las intenciones de acabar con el Nord Stream 2 in january threatened to blow up the nord stream pipelines so that russia couldn't send gas to europe remember this i want to be clear with you today if russia invades ukraine one way or another nord stream 2 will not move forward Tucker carson reseña primero aquí una crítica a victoria nula so then in september somebody blew up the pipelines and that was the biggest man made environmental disaster in history so it was pretty obvious to us the biden administration was involved in this We said that and we were immediately denounced by the entire left and the entire media's agents of Putin. We were a little bit surprised to see Tory Newland essentially admit last week that she did it. Tucker Carson dijo que sabían que el gabinete tenía indicios that estuvieran involucrados con los sabotatage. So then in September somebody blew up the pipelines and that was the biggest man-made environmental disaster in history. So it was pretty obvious to us the Biden administration was involved in this. We said that and we were immediately denounced by the entire left and the entire media as agents of Putin. We were a little bit surprised to see Toria Nuland essentially admit last week that she did it. Victoria Nulan lo dijo así recientemente. Senator Cruz, uh, like you, I am... And I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Aquí escuchen bien lo que dice la Tulsi Gabbard referente a este escándalo. I think there's two really important things for the American people to take away from what you have just outlined here. Number one is that statement from Victoria Nuland just exposed her and the administration's truth which is that they have been lying to us all along about this there's yes. no way the united states was not either involved or knew about this or at the very minimum uh, approved it Gavar habla de este incidente delicado y en el caso de comprobarse aún más the second thing that's important to recognize that is very dangerous is that they are setting a precedent through what her statements are and their actions that now yes. That it is acceptable to go and, uh, essentially sabotage against infrastructure. The... Está permitido bombardear el gasoducto ruso fue una de las preguntas de Tulsi Gabar y esta pregunta pues, nos parece interesante a nuestra audiencia. Escúchenla ustedes mismos. Argumento es muy claro. hey, look, saquen sus propias conclusiones Mientras tanto que el norte seguirá dilatando la opinión pública esta información este escándalo con los globos chinos y ahora globos que no descartan que sean de procedencia alienígena recientemente otro que hizo su paso por Alaska y que fue derribado pero no hay imágenes y ahora se habla de uno que estuvo por América Latina pero recientemente la información dice que hubo un objeto no identificado con altos potenciales de vigilancia en el que estuvo transitando por cielos de Canadá y que según lo describe el Pentágono ahora derribaron un nuevo objeto volador no identificado cerca del lago Hurón entre la frontera de Estados Unidos y Canadá sin embargo han dicho que este objeto debe ser investigado por los organismos de inteligencia y no descartan que este tipo de objetos pudiera ser de procedencia extraterrestre y que fue derribado con un disparo de un misil efectuado a través de un avión de combate F-16 se trataría del cuarto incidente de este tipo que ha producido este mes en la región de América del Norte pero no hay imágenes al respecto la semana pasada las fuerzas armadas de los Estados Unidos derribaron un globo aerostático chino frente a las costas del país según Washington, se trataba de una aeronave espía, pero Pekín refutó las acusaciones. Esta semana fueron derribados dos objetos no identificados, como lo decimos, en Alaska. Y el otro fue neutralizado sobre el territorio de Yukon, en el noreste de Canadá. Todavía se desconoce su origen, pero no descarta que sea de origen extraterrestre. Es lo último que se ha dicho por parte de Fuentes castrenses en Estados Unidos. Y ojo a este dato porque el portavoz de China, Wang Wenbin, dijo en las últimas horas: y esto lo han tomado como un contraataque de Xi Jinping a su homólogo Biden por el derribo de su globo, diciendo que los globos de Estados Unidos han entrado ilegalmente a su país, algo que el norte ha negado. Y dice y acusa a China de tener una red de espionaje que desde hace mucho tiempo lo hace en contra de 40 países del planeta.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 con China o cualquier otra parte del mundo esto fue recientemente efectivamente recientemente hubo respuesta por parte del gobierno de China que rechaza la occidentalización y tiene su fe puesta en la autosuficiencia de su país a nivel tecnológico y a nivel económico, esto es parte de lo que también estaría manejando dicen algunos expertos, Rusia también está utilizando esta misma estrategia para evadir las sanciones Bloomberg, el periódico prestigioso occidental, también hizo análisis de esta situación, de cómo la federación está evadiendo las sanciones y en términos generales pues se habla de que actualmente y la inversión interna y todo el movimiento que hace modificar dentro del mismo gobierno todo el tema, el andamiaje económico y las políticas de cada gabinete, en esta ocasión Xi Jinping y el gabinete de Vladimir Putin hacia lo interno, hacen que China y Rusia, incluso se si habla de la India, eh, bueno tengan la suficiente autosuficiencia para poder encarar la hegemonía que pretende imponer el unilateralismo. Y en este momento, China le dice a el norte, hey, no nos interesa nada con ustedes, no nos interesa nada con el norte. Esto lo decía Blomberg, eh, resaltando el exitoso desarrollo de China, mostrando que hay otra forma de modernizarse, dijo el presidente en rechazo a cualquier necesidad de occidentalizarse China con el norte. Dijo que debe de crearse un camino hacia la modernización que sea más eficiente que el capitalismo, comentó respecto a altos funcionarios estadounidenses semana. Según un informe de la agencia de noticias estatal, la innovación debe ocupar una posición destacada en el desarrollo nacional general y que debe de haber un mejor equilibrio entre la eficacia y la equidad. Indican que para lograr este objetivo hay que apegarse a un liderazgo del Partido Comunista. Esto lo dijeron desde China. Dijo Xi Jinping. Agregó que esto decidirá el éxito o el fracaso final de los esfuerzos del desarrollo de su país. Los comentarios también hacen referencia a la promesa de su autosuficiencia en el área tecnológica que es clave a medida que China enfrenta los esfuerzos cada vez mayores por parte de Estados Unidos para contener su crecimiento y también resaltan su impulso para frenar la desigualdad como parte de una iniciativa por la prosperidad común. La respuesta de Xi Jinping fue muy elocuente, es decir, no te necesitamos el norte, no te necesitamos no estamos en competencia contigo estamos creciendo solo vamos hacia el futuro finalmente los analistas sostienen que China será la gran potencia mundial a mediados de este siglo y bueno es un esfuerzo en el que Estados Unidos pues dice no te voy a permitir China que lideres el nuevo mundo el nuevo orden y Xi Jinping le responde bueno vamos a ver cómo son vueltas vamos a ver cómo se va a resolver esto en el futuro no te tengo miedo y no te necesito es lo que literalmente le ha dicho China al norte recientemente por las declaraciones emitidas en el estado de la ONU. y vamos a cerrar este bloque informativo porque Elon Musk quien es el propietario multimillonario el propietario de Starlink le ha contestado a Zelensky en las últimas horas diciendo que Starlink no debe conducir a una tercera mundial en Ucrania, refiriéndose a que desde el gabinete de Zelensky le dijeron que tenía que decir cuál era la postura por parte de la empresa, por parte de Mux, que decidió restringir un poco lo que son los servicios de internet para el ejército ucraniano, y así pues dice este artículo de un diario eslavo. estamos hablando de RT, que dice que el magnate reitera su postura de que las terminales de Starlink no deben ser utilizadas con fines militares en Ucrania, dice esta información que Elon Musk insistió en que las terminales de internet por satélite de Starlink han sido ideadas para uso privado, pero no militar, reiterando su posición a que los dispositivos de su empresa, que ya fueron utilizados por el ejército ucraniano para el control de drones, contribuyan a una escalada de las tensiones en Ucrania. Starlink es la columna vertebral de las comunicaciones en Ucrania, especialmente en el frente, donde casi todas las demás conexiones a Internet han sido destruidas, pero no permitiremos una escalada del conflicto que pueda conducir a una tercera guerra mundial subrayó Mox. SpaceX ya ha tomado medidas para evitar que sus terminales Starlink sean utilizadas por los militares ucranianos para el guiado de drones. En su respuesta al ex astronauta de la NASA Scott Kelly, quien pidió a Mox que restableciera la plena funcionalidad de sus satélites Starlink, Inc. El empresario le recordó que las terminales de SpaceX son únicamente comerciales. Las terminales comerciales de SpaceX, como otros productos comerciales, están ideadas para el uso privado o no militar, pero no hemos ejercido nuestro derecho a desactivarlas, señaló. Nos esforzamos por hacer lo correcto donde lo correcto es una cuestión moral extremadamente difícil, agregó Moss, que apreció el meme de otro usuario en el que puede leerse: Trump va a la tercera guerra mundial.